318, Street, porque el vehículo es el white. suspect victim. ¡Ay, que se me ha escapado! Chacho, chacho, ven para acá, chapa. Disculpe, caballero. Perdone, ¿se dirige a mí? No te pongas tan exquisito que te limpias las atarreras igual que todo el mundo. ¿En qué puedo ayudarle? La terquería es inmensa en ti. Tienes un gran número de terquiplastos. ¿Terquiplastos? ¿Te Perdone, no lo entiendo. ¿Qué tienes los cabros ya saltas? Has abandonado tu parte manchega Reprimes tu terquería Tienes que sacarla Yo puedo entrenarte Usa tu terquería Úsala Podrás hacer cosas como esta Me gustaría si pudiera ser que usted me entrenara Vale Vas a echar la hiela. Los World Conquistando tu planeta, llenar de billetes tu cartera, su principal meta, sin pagar impuestos, haciendo apuestas, segura o arriesgada al 95% acierta, únete a nuestra familia que crece día a día, déjate de Biblias y rezos para que toquen loterías, eso apenas toca, déjate de tonterías, la realidad es mi mundo y si apuestas lo comprobarías. Esta es tu casa en ruinas, sí, pero con opciones, donde el dinero se te escapa si no sigues mis predicciones. Por ti. Mí, por casarme en condiciones, venga chato al toro y a echarle un Soy el rey del mundo. A echarle un par de cojones. The Terkery is my power. Desde ese día soy. ¡Hermelos War. ¡Hermelos War. Hércules War. The Terkery is my power. mandarme vuestra fuerza! ¡HERMELO WALL! WALL! Va a ser de riego, pero riego. Vamos, que, que si nos sale vamos a... ¡Vamos a montar el dólar! Un este montón de libras había cuando hemos llegado, ¿eh?